Buen uso de los bienes del Estado. No debemos malgastar y hacer mal uso y abuso de los bienes del Estado. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.